Partí con esto de, de, del DJ, eh, le insistí a mi papá, papá, por favor. Quería, quería sentir que era tocar eh, manejar estas máquinas. Vi, eh, la, conocí la academia por, por medio de Landes Arena. O sea, vi el, el sticker de DJ School y dije, oh, mamá, mira, la academia. Eh, nos metimos a la página y vimos el curso de producción musical, que era lo que yo quería reforzar y luego me dijeron eh, oye por qué no toma el, el curso de, de DJ profesional y dije no o sea es que yo ya sé manejar las máquinas y todo pero me dijeron no nosotros no mezclamos con BPM o sea te mezclamos de oído porque yo o sea mezclaba mirando el BPM movía el pitch y sería entonces eh, fue igual un poco distinto y complicado a la vez porque no no sabía mezclar de oído y eso, pues aquí, aquí terminé. Eh, el curso me pareció súper profesional, me pareció interesante. Eh, eso de, de que por ejemplo o sea, si tú tenías algún problema que te enseñen a solucionarlo, si hay algún, algún, algún percance en un festival, cuando vayas a tocar, es súper importante eso y eso no, no te lo enseñan en cualquier parte. Entonces, eso, eso fue, fue muy bonita mi experiencia acá en, en el curso de. DJ.